Saludos, soy Raúl Banguera y en esta hora les voy a mostrar cómo hacer para convertir un documento de PDF de Word a PDF rápido y sencillo. Entonces abrimos el documento que queramos pasar a PDF. Voy a hacer el ejemplo con esto, con este documento. Supongamos que lo queremos pasar a PDF rápido y con buena calidad. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a clic en Archivo, Guardar como vamos a mandarlo a escritorio y aquí ya lo tenemos para mandarlo a escritorio entonces vamos a dar clic aquí en esta opción vamos a desplegar aquí vamos a escoger la opción PDF formato PDF este una cosa, si el archivo lo van a publicar en línea tomen esta opción, si de lo contrario tomen la de acá supongamos que lo vamos a subir a una página web o algo damos clic allí si necesitamos bajarle el, el peso, configurar otras cosas, nos venimos aquí. Pero en este caso solo lo vamos a convertir a PDF. Entonces damos clic en guardar y miren cómo queda automáticamente se va a abrir y ya queda en formato PDF. Vamos a cerrarlo y lo vamos a volver a abrir. Mírenlo aquí. Este es Word y este de acá PDF. Entonces abrimos Miren aquí el archivo en PDF. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. Algo sencillo y breve. Si tienen otro, si necesitan, eh, ya si necesitan comprimirlo, simplemente dando un clic, eh, añadir al archivo, eliminar aquí, aceptar. Y aquí ya queda comprimido. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que me hayan entendido y hasta la próxima. Lo último que les estoy mostrando de comprimir, eso no iba en el video, pero ya por si lo necesitan, pero no es necesario. Igual cuando esté en PDF te lo voy a mandar en PDF. Hasta la próxima. Chao.